Hola, bienvenido todo el mundo a Bricomáticas, tu canal de construcción de las matemáticas. En esta ocasión vamos a resolver algunos problemas de divisibilidad y divisores. Para ello necesitamos recordar algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando tenemos el producto o multiplicación de dos o más números, cada uno de los números que se multiplican se llama factor y el resultado se llama producto o multiplicación. Cuando dos números son factores de otro, entonces también se les llamará divisores. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la división del producto por cualquiera de estos factores, el resultado es un número exacto, o sea que el residuo de la división es cero. También vamos a necesitar recordar las reglas de divisibilidad. Por ejemplo, sabemos que la regla de divisibilidad por 2 significa que cualquier número par es divisible por 2. La regla de divisibilidad por 3 nos dice que si el resultado de la suma de las cifras de un número es 3, 6 o 9, o es un múltiplo de 3, entonces es, ese número es divisible por 3. Para que un número sea divisible por 5, debe acabar en 5 o 0. ¿Sí? Y así tenemos más reglas de divisibilidad. Esto es un requisito para poder comenzar. Vamos a ver a, a, ahora los problemas. El primer problema nos dice, escribe en términos de división los enunciados siguientes. 42 contiene exactamente tres veces a 14. Esto queda escrito en forma de división. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos 14 por 3, esto es exactamente igual a 42. Otra manera de verlo es buscando los divisores de 42. ¿Quiénes son los divisores de 42? Todos aquellos, de, todos aquellos que al dividir a 42 el resultado es exacto. Por ejemplo, si dividimos 42 entre 1, el resultado es... 42. Por tanto, 1 es divisor de 42. Si dividimos 42 entre 2, el resultado es 21. Por tanto, 2 es divisor de 42. Si dividimos 42 entre 3, el resultado es 14. Por tanto, 3 también es divisor de 42. y no hay otros por tanto ya tenemos el conjunto de divisores completo y como podemos comprobar el 14 se encuentra entre ellos ¿sí? y su pareja es el 3 por tanto esta sería la otra manera en cómo se podría resolver el problema esta es una manera bastante más básica es muy segura pero es muy lenta entonces, lo ideal sería hacer la división que nos um, sugiere el problema mismo en su redacción. Entre 56 y 8 hay una relación de divisibilidad. Vamos a ver, 56 y 8 hay una relación de divisibilidad. Este problema es el mismo que el, que el problema anterior. En este caso, vamos a mirar entre los múltiples de 8, ¿Sí? Los múltiples de 8 siempre comienzan por el propio número, porque recordemos que el inicio de la lista de los múltiplos de un número la podemos construir simplemente multiplicando nuestro número por los números naturales. Y así podemos continuar. Por tanto, el primer múltiplo de 8 sería 8 por 1, que es 8, 8 por 2 que son 16, 8 por 3 que son 24, 8 por 4 que son 32, 8 por 5 40, 8 por 6 48, 8 por 7 56, 8 por 8 64 y así. Por tanto, efectivamente al multiplicar nosotros 8 por 7 obtenemos 56 y tal como habíamos visto anteriormente, cuando en un producto dos números son factores de otro, entonces eso quiere decir que esos mismos números que son factores también son divisores. Por tanto, el 56 se puede dividir entre 8 y el resultado es 7. 34 es divisible por 2. 34 es divisible por 2. Por la regla de divisibilidad, por 2 solamente tenemos que comprobar que la última cifra de 34 sea un número par. Como es un número par entonces podemos decir sin problemas que 34 es divisible por 2. Si además queremos mostrar el resultado de la división simplemente es 17. ¿Por qué? Porque 2 por 17 es igual a 34. 5 está contenido exactamente 4 veces en 20. Una manera diferente de resolver este problema todos estos problemas que estamos viendo son en realidad eh, bastante iguales porque son formas diferentes de decir lo mismo. En este caso nos dice que 5 está contenido 4 veces en 20. Y esto es que si nosotros dividimos el 20 entre 5, esto sería igual a 4. Recordemos que este número nos dice cuántas veces está contenido este dentro de, de este otro. Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos, recordemos que la división no es otra cosa más que una resta abreviada. O sea, si nosotros le restamos el divisor a 20, ¿sí? y vamos restando todas las veces que sea posible este número a 20, lo podemos hacer exactamente cuatro veces lo podemos hacer cuatro veces por eso se dice que el 5 está contenido cuatro veces en 20 una manera alternativa una manera alternativa sería decir que si hacemos la suma del 5 tantas veces como nos indica este 4, o sea, si sumamos 4 veces el 5, pues el resultado es 20, por lo cual también se ve claramente que el 5 está contenido 4 veces dentro del 20.